La automatización de servicios públicos y la automatización de la administración pública pues, eh, conlleva riesgos riesgos y oportunidades. Los riesgos que más identificamos están relacionados con la afectación y discriminación basada en, en un planteamiento concreto de la automatización. Un planteamiento basada, basado en, en la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la rapidez sin tener tan en cuenta la justicia social. Es por ello que es necesario eh, combatir desde las organizaciones y buscar alternativas a las narrativas del tecnosolucionismo, solucionismo que es aquella ideología o narrativa que parece creer que mediante algoritmos y tecnología vamos a solucionar problemas que realmente son estructurales, así como eh, tenemos que buscar la manera de que se priorice a la justicia social y que la sociedad civil esté implicada en la conceptualización, el diseño y la implementación de la automatización pública. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues exigiendo que todas las comunidades afectadas por esta automatización estén en la, implicadas en la toma de, decis, de decisiones acerca de la automatización. también eh, mediante la conceptualización y el diseño de soluciones y herramientas tecnológicas mediante otros marcos, otros, otros conceptos y otras metodologías con una visión interseccional, con planteamientos de la innovación social orientados también a las comunidades de práctica, a un desarrollo un poco más lento y reapropiándonos de esas tecnologías. Para ello necesitamos formación y necesitamos que la sociedad civil haga incidencia en la administración para conseguir una transformación digital más justa en la que realmente nadie quede atrás.